y hey, que pase chavales bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal aquí estamos en el, probando el servidor oficial de strongforge el famoso servidor de miss ospandaria del momento eh, ahora mismo son las 4 de la madrugada y tiene unos 1300 usuarios conectados creo que es una cantidad bastante importante para el horario que es eh, vale nos hemos creado este personaje para probar este servidor y bueno eh, si nos gusta pues nada eh, eh, vale, eh, vamos a entrar, a ver, según leí creo que la experiencia debe estar por 3 si mal no me equivoco, ¿sabes? Vale Te escucho Cuidado Soy un renegado. Vale, vamos a poner este comando. Ajá, ahí nos dice que tenemos la experiencia por 3, o sea, para la experiencia de efecto del servidor. Vale, eh, simplemente poner xp y ya, os lo dice, vale. Así cuando entréis pues, podéis verificar que tendréis la experiencia por lo que es. Ahora mismo son las, como las 4 y, y en punto por ahí. Y ya hay unos 1300 usuarios para acceder a la página. Simplemente podéis poner esta dirección. Que les voy a poner aquí ahora. Eso es lo único que tenéis que poner ahí en el navegador. Eh. Y les va a salir la web. o creáis la cuenta. Eh, descargáis el cliente mínimo. Porque tiene un cliente mínimo también. Y... Y ya al momento, ya o entras al servidor. Eh, cuidado, que yo tuve un error al principio. Que ahí en la, a la hora de crearme la cuenta me pedía MI, por supuesto, y ya no mal como en, como en Firestone, ¿sabes? En Firestone yo entraba con mi email Bueno, aquí es diferente. Aquí entras con el nombre de usuario. No tienes que poner el MI, ¿sabes? Es nombre de usuario nada más, ¿vale? Porque estuve rato ahí poniendo el email y me decía que la cuenta no existía Y dije coño qué es esto tío hasta, hasta que di con que era el usuario vale Es como que por ejemplo en vez de poner Pues simplemente tienes que poner Sin email ni nada vale Simplemente el usuario no el email porque como vi que me lo pedían ahí y toda esa talla pues dije joder pero no no ya después caí de casualidad y me di cuenta que vaya qué necesitas adiós Ten vamos a hablar con este a ver qué nos dice Estoy intentando encontrar a alguien que hable español. Ah, vale, sí, hablo español. Hablo español. Bueno, amigo, ¿qué podrías decirme de este server? Empecé nuevo. Por lo que estoy mirando aquí, la gente de esta hermandad, pues por ejemplo este en nivel 58 está haciendo una mazmorra aleatoria, o sea que no me extraña que hayan personas para marcar mazmorra en cualquier nivel, la verdad. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Vale, nos está diciendo que este servidor es bastante activo No se nota la verdad Pero que no lleva jugando mucho tiempo, así que no puede darnos una descripción muy detallada de, del servidor eh, Aquí según lo que estoy viendo, como en Firestorm no hay interacción entre facciones O sea que todo lo que estoy viendo aquí Ahora mismo pues son de, de la horda, ¿sabes? Eh, todos son de la horda, ¿vale? No, no es como en Firestone que, que se pueden unir entre hermandades, una alianza con una hermandad de la horda y cosas así. Bueno, eso se hace cuando hay poca población, pero en este caso no hay poca población, así que... Pues no lo hacen, ¿vale? Es un dato a tener en cuenta, no hay interacción entre facciones. Vaya, lo que sí he estado viendo es que hay bastante gente aquí ahora mismo haciendo estas mismas misiones o misiones un poco más para atrás. Eh, no me extraña, son 1300 jugadores conectados ahora mismo. Eh, vamos a ver, eh, este video lo hice, es un pequeño resumen para que rápido para que sepáis que estoy aquí en, en el servidor este de Strongforge. En el próximo video que suba, pues, va a ser de cómo descargar, cómo crearse la cuenta, cómo hacer todos los pasos iniciales para conectarse, ¿vale? Espero que les, que les guste el video, que sepáis que estoy aquí.